Hay dos cosas importantes en las que yo me fijo antes de comprar una bicicleta y son el ángulo que está aquí en esta zona del marco y la silla y el ángulo de la parte de adelante de la bicicleta estos ángulos definen una bicicleta si es una bicicleta de montaña, si es una bicicleta intermedia o si es una bicicleta de contrarreloj, es una bicicleta más de montaña, cierto cuando está así y cuando se va acercando a una contrarreloj es una bicicleta a 90 grados, mucho más rígida, entonces la posición es más agresiva, más aerodinámica y eso las define como la forma en la que se conduce, la seguridad que da para bajar la bicicleta, definen mucho el confort de una bicicleta.